¡Hola! ¡Excepción! Sí, una vez más. Bueno, a ver no, a mí, solamente a ti. No, a ti, solamente a ti, Felicia. Hey guys. Hey guys, ya estamos de vuelta a Santiago, es lunes, el día más odiado por muchos. No, yo no tengo tanta mala. Eh, es el día número 12 del Navi Block Day. Primera vez que hago bien. El gesto. Bueno, ayer nos despedimos de Valparaíso y aprovechamos de ir a ver de pasadita a la Felicidad que tocaba en el Teatro Conde. Ahí que tiene un debate Sí. Es sí. bacano. ¿eh? ¿Qué sí. había cantado? Sí. Que para mí fue una experiencia totalmente, no sé. Está muy tal para ver de la Felicidad. Ahora. Este era un cine porno antes, cuando yo vivía aquí cerca. Pero mismo nunca pensé que iba a estar dentro del este Teatro D. Pero los chiquillos tocaron en vivo el soundtrack de la historia de un oso y fue maravilloso. Eh. La historia siempre se termina así. Pero llegando a Santiago eh, decidí que no quería que más, decidí que no quiero subir más de peso. No quiero subir más de peso y eso es todo lo que hay por el. Eh, bueno, es como la vida había entretenido entredinema, a veces, fome el día fue un lunes muy fome voy a tener que ver el, el vlog más del Sousa porque es muy bacán